Soy grafiña. Y me importa un nuevo quién es usted. Tengo una hermana que vive preocupada por su peso y gordura. La grasa la tiene trastornada desde hace mucho tiempo a pesar de las dietas y cuidarse con el azúcar y demás. Precisamente hace unos meses se fue a Londres para seguir un estricto tratamiento con los mejores especialistas. Ayer la llamé por teléfono y nada más conectarse me dijo. Me he quitado 70 kilos inútiles de encima. Quedé sorprendido y al mismo tiempo admirado. ¿Qué hiciste? ¿Cómo hiciste? ¿Qué pasó? ¿Cuándo? Le pregunté con mucha curiosidad e incredulidad. Pues nada especial, me dijo la muy cajetuda. Es que esta semana me he divorciado. <risa>